Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10. Como les decía al principio, una serie de intervenciones de personas ligadas a diferentes áreas de la vida nacional, de la vida local. Estamos entrevistando con la finalidad de ver las expectativas de lo que ha sido el año que termina hoy y qué esperan del año 2020, que a partir de las 12 de la medianoche de hoy, ya estaremos entrando en ese nuevo avatar de la vida que será el año 2020. Bueno, la pregunta del día es, ¿cuáles son sus expectativas para el año 2020? Y precisamente está con nosotros Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, a quien vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué expectativa tienen ustedes en el Falpo para el año que viene? ¿Y cuáles han sido los temas que no se concluyeron, los temas que necesariamente hay que darle cabida, hay que... Eh, volver sobre ellos que eh, eh, durante este año 2019 no se cumplieron. Bueno, buen día. Sí, buenos días. Buenos, días. Sí, buenos, buenos días. días. Sócrates, a Carolina y a Fulvio. Y con ello a todos los televidentes que día tras día esperan sus orientaciones sí. para empezar el día sí. con informaciones eh, claras. Mira, nosotros eh, en este año que culmina en el día de hoy a las 12 de la noche, hemos visto como todos los problemas se han reproducido y lo que estaban en proceso de resolver siguen en la misma fase. Podemos hablar de la demanda de San Francisco de Macorís, eh, un hospital de especialidades que se planteaba concluir en este mes que se iba a inaugurar, eh, yo creo que quizás se puede terminar ya para diciembre del año que viene, si, si eh, hay voluntad y se trabaja. ¿Te refiere la, al, al, el Hospital al... Regional de Especialidades. En sí. okay. eh, podemos okay. ver la, eh, la avenida Sin que no se ni siquiera se ha iniciado. <risa> ya no se ve por la hierba. Sí, ni siquiera se ha <risa> iniciado. No vez, se hizo un ejemplo. trillo y después <risa> se va abandonada. Pero eh, demanda que ya tienen tres años que fueron declaradas de emergencia como el puente de Ugamba, eh, se han hecho como 60 estudios y nunca esos estudios parece que dan eh, ninguna conclusión para iniciar. Está la Plaza de la Cultura que en vez de construirla lo que han quitado lo poco que había o lo han desalojado como bellas artes. Eh, Está la, la, la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan, que otro año más sin sí. ver que se inicie esa obra. El sistema cloacal, que aunque no es eh, una obra que hemos estado enarbolándola como prioritaria, pero es una necesidad para San Francisco de Macorís, por, por lo que implica ese, esa situación de un Gracias. sistema cloacal que ya colapsó hace más de 20 años y que... Eso puede producir una situación difícil. Yo no sé si ustedes en, en estos días vieron que en Santiago había una tubería eh, sí. que explotó, que, que tiene la misma situación... De, de la de San Francisco de Macorís, eso produjo mucho daño y muchas situaciones eh, incómodas para un sector de Santiago. Eso puede suceder, pero en San Francisco de Macorís, sí. si no se construye eh, en lo inmediato un sistema cloacal que abarque, eh, maestro, que abarque la parte oeste, que nunca ha contado con... Con un sistema cloacal, como es esa zona? ¿Cuál Esa es, esa zona? Esa es eh, la Ribera de Jaya, eh, lo Espínola, esos sectores que están de Cuesta Blanca, Víctor Valle. Ya. Hay una gran parte de Víctor esa Valle que es una ciudad. Claro, no, no cuenta con un sistema cloacal y en estos tiempos ya eh, eso es una prioridad, una necesidad ah, para bien. todo el pueblo. Todas esas demandas y las autoridades que con su demagogia, eh, siempre están diciendo que todo está bien, que no hay razones para la lucha, que no hay razones para la movilización. Y a nivel nacional, vemos como pasa un año más y la corrupción sigue igualita, la impunidad sigue igualita, las situaciones en términos de los, las alzas de los combustibles en, las últim en los últimos tres meses eh, ha estado, eh, ha ido en tendencia de aumento y eh, el gobierno bien, sin tomar medidas que puedan, aunque haya una situación de presión en los eh, eh, precios internacionales, no se toma medidas para compensar esas alzas al pueblo pobre, al pueblo humilde, al pueblo trabajador. y ya ustedes ven como los salarios entonces se van consumiendo en, eso, en esa inflación. Esa situación es el panorama de este año, pero la expectativa para el año que viene, diríamos nosotros que no son muy halagüeñas, como dicen por ahí, porque hay un año electoral, no vemos mucha opción de cambio, gane quien gane, y de lo que se ya se está hablando es de una reforma fiscal después de, de las elecciones. ¿Tú, tú que... no confías que ninguno de los candidatos a la presidencia pudieran... ...traer un cambio, digamos, sustancial... ...en el, en el estado de cosas de la República Dominicana. No solo que no confío, que no creo que pueda haber un cambio. Eh, hay mucha eh, mezcla de Maco y Cacata. <risa> hay mucha, mucho compromiso con la corrupción... De, ...en todos los, eh, en todos los eh, partidos que están terciando en estas elecciones. Y creemos que a este país le esperan grandes jornadas de lucha para que pueda haber en realidad un cambio en la política económica, en la política social eh, y que se pueda tener mejores condiciones de vida. Porque eh, en realidad nosotros no creemos que haya posibilidad de cambio en el año que viene, aún ganando quien gane. Yeah. Raúl, eh, hemos visto que eh, en este año que culmina, ¿cuántos procesos huelgarios se realizaron en San Francisco? Bueno, el eh, país está en huelga, San Francisco está en huelga Permanentemente, sí, por pues la misma situación Mira, nosotros En realidad, aquí hubo eh, eh, eh, La coordinación del movimiento Popular, eh, ya hizo un Llamado municipal En el año entero, se dieron Dos llamados regional Que ya no era eh, O sea, en uno Fuimos parte, pero en otro No formamos parte eh, Diríamos nosotros que eh, las condiciones en este pueblo por la misma eh, lo mismo, la misma indiferencia, los mismo olvido que han mostrado las autoridades eh, serían de cinco o seis huelgas, hacerse la cada tres meses, porque este pueblo luce abandonado, este pueblo no ha avanzado, este pueblo no se le han construido la demanda que ha estado exigiendo y que cada gobierno, cada funcionario que, que sube, siempre la promete y se compromete con los sectores populares a realizarla y ustedes ven como están ahí no es que no, es un invento de nosotros es, es una realidad no había... y esa huelga no la montamos nosotros la montan las autoridades con su mentira y su demagogia Raúl, eh, si te hacía la pregunta porque como podemos ver, eh, esas demandas que constantes que hacen eh, los movimientos populares en una ocasión fueron ustedes y, y otro grupo que recuerdo fue muy criticado porque fue una semana tras otra o que no hubo una coordinación y se afectó... Una en coordinación eh, con sí, la, gente eh, de la Mera, El pueblo eh, no estaba eh, de acuerdo y se sentía el malestar por como esto. Como en una semana, se sí. Sí, una, dos, una semana llamados. tras otra. Eh, y nosotros entendemos, siempre eh, los movimientos dicen, eh, tenemos el apoyo del pueblo, pero también hay el temor del pueblo de no acatar el llamado a huelga por lo que puede acontecer. Entonces, al final también vemos que no se tienen los resultados que se buscan, que son pues muy nobles, que se resuelvan situaciones como ese puente de Ugamba, que es una vergüenza, que hasta el presidente lo prometió. Bueno, vamos a tener que Pero entonces, nosotros ¿qué, ¿qué a hacer de... o cambiar el método de lucha? Viene un año eh, nuevo, un año, eh, vamos a decir un 2020, que se supone que debemos de ir cambiando la visión de las diferentes cosas en las que nos desenvolvemos, buscar lograr una empatía con la gente que no se cree tal vez ese sentimiento de que ya van a hacer huelga, que a veces podemos sentir en una parte de la población, nunca todo el mundo estará de acuerdo, pero en ese sentido, y, y los métodos, y, y lo que esté planteado. Bueno, tú cogiste parte de mi entrevista para hacerme una pregunta muy larga, o sea, y no me, no me da la posibilidad porque de, de yo... Desarrollar o contestar la pregunta ¿No puedes contestar? ¿no? Sí, la voy a contestar, te la voy a contestar en, en ese mismo instante Lamento contrariarte y decirte que no, no, en tu no, pregunta no. hubo mucha contradicción Porque decía la nobleza de la demanda y la justicia de la demanda sí. Pero que la gente no apoyaba Mira, nosotros hicimos un llamado huelga a por 24 horas Ajá. Donde se paralizó totalmente, Ajá. donde no hubo un herido, no hubo un preso Las la manifestaciones eh, que se dan de... de Incendios de goma fueron, se dieron la, la, el incendio de goma, pero no eh, en la magnitud de otro tiempo que había que hacerlo. Y el pueblo apoyó, el pueblo apoyó. Entonces, eh, yo creo que la guerra tiene desde el inicio de la humanidad y todavía la utilizan las grandes naciones, la potencia y todo, y, y, y, y para resolver problemas o para buscar la paz. Entonces, la huelga es un derecho del pueblo, de los trabajadores, de realizarla y buscar reivindicaciones, que es lo que nosotros hacemos en este caso. Ahora bien, el discursito de esos corruptos, de esos ladrones que han saqueado este país, de que eh, hay que cambiar los métodos, sí, vamos a cambiar los métodos, pero debe ser el método de gobernar que debe cambiarse, de robarse, de saquear sistemáticamente, de dejar este pueblo sumergido cada día más en la pobreza y en la desesperación. Entonces, al pueblo que es que reacciona o que tiene una manera de reaccionar con la huelga, la movilización, no se le puede quitar o se le puede hablar de método. Los métodos que producen la huelga, que producen la movilización, son la corrupción, el robo, la falta de inversión en los sectores populares, la brecha que hay entre rico y pobre, la injusticia social. No es eh, huelga por huelga, es una situación que produce y el pueblo como reacción ante una situación difícil, precaria de no tener los beneficios que debe tener de parte del Estado porque somos todos contribuyentes a, al fisco y se nos debe devolver ese dinero en bienes y servicios en entonces reacciona de una manera, pero eh, los que han estado siempre eh, en el gobierno, los que han estado en el Estado robándose el pueblo, los cómplices de toda esa situación, hablan de cambiar los métodos. Y los métodos no cambiarán nunca porque la guerra, vuelvo y te repito, es un método más violento, más sangriento, más eh, inhumano y aún se, se, se utiliza como forma de buscar paz, de buscar sosiego, de buscar equidad social. Raúl, este, yo considero que ha sido un irrespeto del presupuesto nacional en la planificación dedicarle menos de 1.500 millones de pesos a San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte, tomando en cuenta lo que aporta. ¿Perdón cuánto? Menos de 1.500 millones. Tomando en cuenta todo lo que aporta, ¿cómo evalúa el Falpo? los 20 años de gobierno del PLD en aplicaciones a la provincia de Duarte? Mira, eh, más que los 20 años nosotros podríamos evaluar la historia de todos los gobiernos. Este país no ha tenido un gobierno o esta, eh, eh, eh, esta república, un gobierno que pueda que se pueda decir que ha trabajado o que ha gobernado para el pueblo. Nosotros entendemos que eh, ya es tiempo de que haya reflexión en, eh, en, la, en la ciudadanía, en los hombres. ¿Están conformes con la inversión que ha hecho el gobierno aquí? En, en los en, en hombres Marcos. de buena voluntad y buscar opción diferente. Porque esto no se trata de un gobierno, estamos en ese, pero nosotros no vemos que el que venga pueda resolver eh, pueda tú resolver con eso problema? no estás favoreciendo eh, a, a que se quede lo que está? Yo favorezco al pueblo, yo no favorezco ningún partido político y entiendo... Que eh, los que están terciando en en este en esta elección o los que buscan eh, esos partidos eh, se han formado en base a eh, cargo, en base a, a prebenda, pero nunca han hecho una propuesta de cambio de nación, una propuesta que vaya a romper con este sistema obsoleto que está... Eh, eh, diríamos nosotros, produciendo cada día más pobreza y más miseria en este país. Lo que ustedes no lograron en el año pasado, que ya se pasa en este año, ¿creen que lo pueden lograr bajo esas condiciones y esos métodos ahora en el 20 con la misma gente que están? Bueno, en primer lugar vuelvo y te digo que nosotros no estamos, eh, no estamos ni estamos con el que está y posiblemente ni vamos a estar con el que viene. Eh, o, o si se quedan, no, no estaremos, y el pueblo el pueblo es quien debe buscar su propio camino, es quien debe eh, eh, saber y conocer cuál es la propuesta que le están haciendo, qué es lo que van a cambiar, cómo lo piensan cambiar, porque nosotros no creemos que hoy yo esté aquí y haga algo malo y mañana esté bueno porque esté de este lado, no, no, no, no, el que robó, robó es un ladrón y tiene que pagar por su culpa. El que, el, el, el que tiene deuda de sangre, el que tiene deuda de, de, de corrupción con, con este pueblo, debe pagar donde esté, donde esté, donde quiera que esté, porque eh, la impunidad y el olvido es lo que le ha hecho daño a este pueblo. Y si se pone un ejemplo, si se castiga el que cometa cualquier falta, eh, para los que vienen, quizás puedan reflexionar, decir, no, fulano hizo esto, está en la cárcel, yo no puedo hacerlo y pueda mejorar la situación. Es un problema de, de, de un sistema que, que ha propiciado o que se ha eh, articulado en base a la corrupción, no en base a un gobierno sano, un gobierno a un gobierno de pueblo, eh, de participación del pueblo y que los recursos lleguen al pueblo. El año 2019 estuvo eh, matizado en América Latina por una serie de protestas sociales de personas que se jataron de sus gobernantes, se le a la calle. ¿Te gusta eso, se jataron. Sí, se jataron de sus presidentes, <risas> salieron a la calle a protestar. Cuando uno hace un parangón entre esos pueblos y República Dominicana, uno se da cuenta que nosotros nos quedamos muy por debajo con relación a la movilización social. Aparentemente, el falpo... Eh, funciona como eh, la única entidad que protesta en República Dominicana, pero cuando nos vamos al pliego de condiciones que el FAO por reclame, cada una de las huelgas solamente se limita a asuntos de construcción, cuando realmente los mayores malestares de un Estado están en la forma en cómo se administran los fondos públicos, como se invierte en salud, en toda una serie de cosas que no ah, presentan ninguna reacción en República Dominicana ni del Farpo, ni de ningún movimiento social. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú ¿No piensas que debe modificarse eso, que debe ampliarse el abanico de opciones por lo que se está protestando, de que debieran incorporarse más fuerza a la movilización? Porque realmente a nosotros nos llevan como caña para el ingenio y nosotros no estamos haciendo nada en la calle, movilizándonos ni oponiéndonos a, a, a esta forma en que, como tú bien dicho, nos están gobernando. Mira, sobre te, yo, nosotros siempre hemos estado en, en toda la lucha. Uh -huh. Hemos acompañado a los médicos, a los a las enfermeras, eh, a, la, a, a la misma ADP. Hemos participado junto con ellos en marcha y, hemos, y somos parte de la Marcha Verde. Y estuvimos ahí exigiendo eh, la demanda que son nacionales, que son eh, gremiales, para Macha crear, Bede, perdón, no, Macha luchó solamente por una sola cosa. En contra de la corrupción. Porque pero ahí aglutin, no aglutinó, sí, pero aglutinó a todos los sectores porque eh, entendimos que ese es el principal mal que afecta a a la República Dominicana, Fue muy y yo creo que sí, que nosotros debemos vincularnos a todos los sectores, eh, participar con todos los sectores y buscar la unidad de todos los sectores. Yo te digo de falpo, yo digo claro. de otras, como que hace falta que surjan otras entidades que al igual que ustedes se movilicen y que el campo de acción de esas movilizaciones no se limite a, una, a cosas específicas de construcción de obra, o sea... Tiene que haber una supervisión constante de las acciones del gobierno que se reflejen en la calle con movilizaciones cuando no se haga lo que el gobierno tiene que hacer. Me refiero a eso, básicamente. No es una crítica al falso. No, no, no, no. A no. La ausencia que y, hay. Y una, si es una Exacto. crítica constructiva, porque eh, tú no estás eh, dando sugerencia de lo que debemos hacer. Sugerencia buena. O sea, que nosotros, vuelvo, te repito, estamos de acuerdo. Y. Eh, quizás no estaríamos de acuerdo en que surjan muchas organizaciones porque habrá muchas divisiones, entonces, sino que lo, la que ha, tratemos de fortalecer y aglutinar más eh, personas, que, eh, vincularnos más con el pueblo para hacer un instrumento de lucha más grande, con más eh, mira, eh, poder de convocatoria y, y de, de tratar de El planteamiento de Sócrates va por un lado, que me parece interesante en el sentido de que Sócrates critica que las protestas del Falpo son mecánicas, es como si dijéramos reponemos una, un mismo pliego de condiciones cada vez que hacemos una huelga y como que pasan por pasar eso básicamente. Es exactamente. O sea, es como idear un método de lucha que, que provea un cambio social, que la gente pueda ver que, que, que el falpo más. no es el es simplemente el que magoma, el tirapiedra, el que amenaza con que cierre el negocio, si no te, te, te rompemos no, el carro. No amenazamos, maestro. No, pero sí, sí, está bien, pero <risa> la gente entiende, pues. sí, pero. Oye, Raúl. Eh, pero que lo Exacto. En fin, yo estoy aceptarlo. hablando de la percepción sí, que tiene la gente. Pero Entonces, esa percepción se ha creado. Los enemigos del pueblo que no quieren que este instrumento de lucha sea eh, por la seriedad y por la responsabilidad que hace la cosa, tratan de desacreditarlo. Sí, yo te o sea, no Es que no es una realidad. Es, son los enemigos del pueblo. Pero ustedes tienen que, que quitarse esa manipulación mediática para desacreditar la lucha que va en beneficio de ese Exacto. pueblo. Pero bueno, eh, yo pienso que ustedes debieran reflexionar en algún momento sobre cambiar el método, no cambiarlo en el sentido que tú lo planteaste ahorita, sino agregarle alguna forma, alguna manera de que ese San Benito que tú dices se lo quite, porque una de las formas, una de las cosas con que la gente no apoya al Falpo, una parte de la gente no apoya al Falpo es precisamente porque entiende que es eso que yo decía hace un momento, que no es exactamente, pero es la percepción que la gente tiene eso quizás sería interesante. Hay gente que nosotros nunca vamos a necesitar su apoyo ni lo queremos no, no. que no apoyen eso... por lo, por la situación de corrupción, yo... de deuda, de sangre que tienen ah. y eh, yo como, te entiendo. O sea, eh, nadie eh, nadie tiene el apoyo absoluto. Yo ah. creo que que que con la gente que no apoya, la gente sana, la gente con sentimiento de patria. ¿Qué harán para el 2020? Disculpa, porque ya nos vamos. Eh, el, para el 2020. Con eso no basta que nos apoyen lo que dicen. Bueno, para el 2020 eh, vamos a continuar acompañando a este pueblo en su búsqueda de mejores condiciones de vida. Vamos a seguir exigiendo que se construyan todas esas obras y que cese la impunidad y la corrupción en este país. Bueno, te enterraron oiga. A, a, a ¿Quién fue que enterraron? A Leonel Fernández Fue que enterraron, enterraron buscaron <risa> Hubo una actividad en el, sí. en el, en el Nosotros marco. hemos hecho ¿No? entierros, juicios de... populares sí. juicio popular, juicio. sí. Sí. El, No sé si el entierro fue aquí, que lo pusieron en una caja. Sí, nosotros oh. hemos hecho entierros ¿Cómo populares. no? Populares. Bueno Gracias a Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo por eh, someterse a a, a a nuestras interrogantes y las respuestas. Así es que y a ustedes por acompañarnos en esta entrevista No se vayan, vamos a una pausa breve Porque cuando regresemos estará con nosotros el Padre Ramón Alejo Padre Moncho, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas Así es que volvemos en breve